¿Cómo están, amigos y amigas de YouTube? Soy Jefferson de Adderseed. Los invito a elevarse conmigo y mirar unos juguetitos. Las medallas son un símbolo físico que funciona como evidencia de algún acto meritorio de índole cualquiera, heroísmo, trayectoria o logros en distintos campos de la cultura. Por esta razón, solo unos pocos poseen el privilegio de su contemplación en primera mano, otorgándole a estos pequeños ornamentos una aura de exotismo e importancia. Los tazos, en mi vida, aparecieron a principios de los 90, con una edición de figuritas de las fantasías animadas de ayer y hoy, que venían como premio al cuestionable mérito de tener 50 centavos para comprar unos chisitos. Son la evolución lógica de lo que nuestros progenitores llamaban las figuritas, nombre por demás anticuado para nuestros infantes oídos que nos provocaban imágenes mentales de una pandilla de niños con boyas al mejor estilo toscanito. En una reflexión más profunda, probablemente los pequeños grandes genios que están naciendo hoy sientan la misma repulsión hacia el término tazo. Es esta mirada al futuro la que llevó a los tazos de PepsiCo Snacks a evolucionar en cada temporada, experimentando con nuevos materiales e ilusiones ópticas hoy nos enfocaremos mayormente en dos colecciones clásicas los tazos de Chester y los tazos de los Animaniacs que brillan en la oscuridad el carismático Chester Chira rompe el hielo en el mundo de los tazos haciendo un derroche de actitud y habilidades físicas variadas con una colección de unidades circulares con 8 ranuras por el borde, abriendo la chance de poder experimentar el encastre con otros tazos, y haciendo volar así nuestra imaginación. Dicha colección sufriría más adelante una actualización, agregando más estrés hasta el simpático felino, también cambiando el color en su retaguardia por otro más llamativo. Y por último, nos introduce al volador, lo cual no es ni más ni menos que esta ranurita a través de la cual debemos volar nuestra imaginación, y no solo en sentido vibrado, pero sería en su tercer variante donde los tazos de la mascota más famosa de los snacks nos revelarían una sensación, diría futurista, al introducirnos el concepto de imagen en 3D, una tendencia en la época altamente innovadora en nuestras pequeñas manitos de burretes, a la vez que nos muestran a Chester en su faceta de trotamundos, faceta en la cual... Suponemos que se la la vida como souvenir para distintas firmas de bebidas para adultos. Podemos verlo consumiendo cerveza en Alemania, un pomerí en Francia, vino tinto con pizza en Italia, un whizcacho en Toronto y un aperitivo en las Bahamas, mostrando este último otra de sus facetas. ...la de Mujeriego. Más allá de la polémica... ...estos circulitos... ...tienen gran valor educativo... ...y la tecnología de ilusión lenticular... ...fue para muchos... ...incluido su servidor... ...la única manera... ...de conocer estos destinos turísticos. Luego de semejante milagro de diseño industrial... ...la compañía tendría que esforzarse muchísimo para que la emoción por los tazos no se disipe y fue así que en el año 95 movieron una de sus fichas más audaces tras un minucioso estudio de mercado decidieron que las nuevas figuritas no solo incluirían a los personajes más queridos del momento sino que además ofrecerían a Kecho por lo que el ser humano siempre ha demostrado fascinación la luz, utilizando tinta fosforescente aplicada estratégicamente sobre los personajes de la franquicia de Steven Spielberg, no solo nos presentaba un diseño evidentemente moderno y una imagen inédita en cada lado, sino que además, antes de dormir o en sesiones de oscuridad cuasi espiritista encerrados dentro de una frazada, Nuestros cerebritos se verían estimulados por un hipnótico brillo de un tono verde fantasmagórico. Y no solo eso, sino que nos encontramos con que el volador ya es oficialmente parte de la familia. Al obtener esta colección hoy en mis 30, lo primero que hice fue juntar todos los tazos cargarlos y luego apagar la luz para contemplarlos parado en silencio encerrado en un cuarto oscuro debo confesar que soy muy feliz aquí y por si tanta felicidad no puede ser suficiente los responsables de esas colecciones se encargarían de enervar aún más las pequeñas y previas mentes de aquella época bajo la promesa de poder encontrar, ya sea por azar del destino o por una multada billetera, un tazo ganador, el cual podríamos intercambiar en nuestro almacén local por fabulosos premios. Bajo esta hábil estrategia de mercadotecnia, los PepsiCo no solo jugaban a ser Will Wonka, sino que además, engendraban en los niños de aquella época un germen de ludopatía algo así como una adicción Hay que tener en cuenta que estas colecciones son sólo la punta del iceberg puesto que el furor por los tazos siguió en auge durante toda la época del 90 y principios de la siguiente apostando cada vez más a la extravagancia tanto en los formatos de los tazos como así también en los premios que otorgaba cada colección. Simplemente parecía algo fuera de control, como podemos apreciar en este ejemplar del 2001, el cual hace gala de llamativas características, tales como su gran tamaño, un trabajo de tinta capaz de soportar intacto hasta la época, y un nombre que rebalsa la elocuencia. Fue justamente ese año cuando esta práctica desmedida vio su ocaso, siendo el año en que el presidente Armando de la Rúa abandonaría la Casa Rosada en el helicóptero y así su cargo de mandatario de la Nación, provocando una caída estrepitosa en la economía local y acabando así con la tasomanía y muchas otras formas de consumo de entretenimiento dándoles así un descanso a las agotadas billeteras de nuestros padres y salvando al mundo de los tazos de una explotación equivalente a la prostitución forzada. Como anécdota final, puedo contarles que de niño, cuando cursaba segundo grado, un alumno nuevo llegó una tarde, cuando el ciclo lectivo ya llevaba por lo menos dos meses de comenzado. Su actitud era muy extraña, como si fuera un pequeño Frankenstein. Me hice amigo del mini coloso y me mostró su colección de tazos, la cual incluía uno que me llamaba mucho la atención, casi volviéndose una obsesión. Durante semanas, intenté convencerlo de que me lo cambié por uno, dos y hasta cinco tazos, pero no hubo caso. Una mañana, su madre apareció en mi hogar antes de ir al colegio. Manteniendo un rostro indisimulablemente triste, me dio dos tazos, siendo uno de ellos el objeto de mis desvelos. Luego de una charla con mis padres, por alguna razón las llevamos hasta un barrio lejano, en donde ella baja del auto familiar y comienza a exclamar ruegos debajo de un balcón. Desde el auto, observo que del balcón Sale mi imponente amiguito, con sus abuelos a cada lado, y comienza a insultarla. Luego de eso, no recuerdo qué pasó a ciencia cierta, pero una cosa era segura. Yo había ganado. ¿Y tú? ¿Te has encontrado absorto en el micromundo de los tazos de PepsiCo ¿En interminables sesiones o expertinas soledad y contemplación? ¿Qué colección ha sido tu favorita? ¿Cuánto te has sabido rebajar para obtener aquel tazo que tanto querías? Déjamelo saber en la caja de comentarios. Suscríbete si aún no lo has hecho. Comparte este video con algún amigo o amiga entusiasta. Y síguenos en Twitter, Facebook e Instagram. Los saluda Jefferson de Arsene. Hasta la próxima.